Nunca sabes quién tienes al lado. Nos movemos por espacios repletos de personas sin ni siquiera darnos cuenta que están pasando por nuestras vidas. Continuamente. ¿Por qué estoy aquí ahora? ¿Será para olvidar mi decepción? Ojalá me hubiera comprado la maldita batería. Y esta foto igual significa algo en mi vida, o esta chica de al lado, quizás se ha nacido para estar aquí hoy, para cruzarme con ella. Red? Where's the red? That's kind of red. Okay. you are Leila, Vera, and Leo. Yes? My name is Kalia. Kalia. Yes? Okay. So let's, let's draw. Draw whatever you like. You can draw a house, you can draw... I started to draw a heart. You can draw a heart. Do you know how to say this? Heart. Very good. I'm drawing a heart because I hope one day I get a new heart. Yeah. <clears throat> My heart is, isn't working as well as it should. So one day I can run fast. I can jump just like you. You can draw a card like me. Do you know how to say verde in in English? Green. Green. Green, good. Green. Wait. <coughs> One second. <coughs> Keep playing. <coughs> Keep playing. <coughs> E No, no. hago cuando me lo mandas, igual, en silencio, primos hoy no quiero La batería marca los compases, el ritmo, el tiempo. Quizás yo haya nacido para estar aquí hoy preguntándome todo esto mientras miro esta foto a tu lado. Me encantaría conocerte. Quizás he nacido para morir aquí, hoy. Hello. ¿Sí? Yes, ¿Sí? Yes, Seriously. Okay. What time? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Wow. Wow. Okay. It's amazing. Oh my god. Great, oh, Thank you. Okay. Okay. Okay. Okay. Thank you. Thanks so much. Right, have a great day. Bye. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Qué música te gusta? ¿A qué tienes miedo? ¿Cuál es tu ritmo? ¿A dónde irás? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Te gusta el cine? ¿Sabes bailar? ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Crees que nos volveremos a ver? ¿Me oyes? the corner. Quizás he nacido para que tú sigas viviendo. Quizás he nacido para no morir nunca.